para para perdón esto que tú estuvo el muerto tres días, la tres días venciendo la muerte, y en esa muerte somos también dos presentadores. Amén. es en la resurrección de los muertos y la vida de Dios. Amén. Aceptas a Jesús como único Señor y se Salvador. Amén. así como que en tu fe Y tanto Dios te haga, y El nombre de Jesús, el Amén. Hermano Jesús, ¿crees que Jesucristo se dio a la cruz y derramó su sangre para perdón de, de, de tus pecados? Amén. ¿Crees que la resurrección y la vida eterna? Amén. ¿Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador? Por así como tú te en tu fe delante de Dios y los hombres,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 la sangre la cruz del caballo para la bendición de tus pecados, que de los y la primera, Amén. al Señor Jesús, que Dios, Señor y Salvador en tu vida, conforme a la fe y te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 que Jesucristo nuestro Señor derramó la sangre en la tierra del calvario para peor de tus pecados Amén que es la resurrección de los muertos, de la vida eterna Amén acercas a Jesús, Jesús que Dios como Dios salvado Señor y salvador de vida Amén los pues conformarás con los que te ante Dios y los hombres yo te bautizo en el nombre de Jesús que es Padre, y Espíritu Santo Amén Amén Amén Amén Vida, para Amén. es la de los de la vida de Amén. Acepta a Señor único Dios, Señor, el salvador interior? Amén. Conforme la de tu vida Amén. El Bautismo, el nombre de y Espíritu Santo.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 que es el Padre, el Hijo, Amén. El hijo, el hijo, el hijo. Amén. Amén. La peroneta. Hermano Ángel, ¿crees que Jesucristo se dio la cruz del Calvario y derramó su sangre para la perdón de tus pecados? Amén. ¿Crees en la resurrección de los muertos y la vida eterna? ¿Aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador? Amén. Pues así como te tu fe delante de Dios y de los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay, no Ay,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 Cristo Cristo derramó las que de la curva del caballo para perdón de tus pecados, que es la resurrección de los muertos de la vida eterna, acepta a Jesús de Dios, el Señor y Salvador en tu vida, y con la fe que te tu Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Ay, qué miedo. Ah, qué miedo. No. No. Miedo. No. no ¡Ay, ah, no, no. No. ¡De nada, qué No. No. qué No. No. No. No. ¡Ay, No. No. ¡Ay, No. ¡Ay, No. No. ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay, ¡Ay,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 Alérgese sangre amor de Dios en la cruz del calvario para fundar el cristianismo. Amén. Es la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Acéptas a Jesús como único Dios, Señor, Salvador en tu vida y en el nombre de la cruz. Amén. Santa Santo Dios y los hombres. Dios te bendiga en el nombre de Jesús y que es sea rico de espíritu santo. Amén.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 Gracias. para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 del agua. Amén. la resurrección de los muertos y la vida eterna? Amén. Acéptanos personas que mil, con mil Salvador en salvador vida. Amén. Bueno, a las de la la la los ¿todos ¿todos y los hombres ¿todos ¿todos ¿todos ¿todos y Dios. Amén. Dios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 que es el Jesucristo de Ramón sangre Sangre la cruz del Calvario para perdón de tus pecados es la resurrección de los muertos de la vida eterna a Jesús tu único Dios y salvador en tu vida conforma la fe que tú te ante Dios y los hombres yo ¿No te bautizo en el nombre de Jesús de la Pero que, que que ¡Amén! ¡Ahora! Oh, oh.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 Jesucristo nuestro Señor derramó su sangre en la cruz del trabajo para perdón de sus pecados. es la resurrección de los muertos y la vida eterna? acotas a Jesús, como único Dios, Señor y Salvador en tu vida. Conforme a la fe que tú testificas ante Dios y los hombres, yo te bautizo en el nombre de Jesús, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.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 ¡Espera <Susurra> de ti, todos los que me de ti, espera de ti! I'm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 he estado junto también pero mi compañero se iba a fortizar y yo tanto vi y me lo dijo no me supo muy bien y dijo si quieres te espero digo espérate sentado que de hecho te lanzarás. pero solo su último más? Hermano, la verdad que estoy muy contento no sé cómo estamos todos en la iglesia saltando de verdad hermanos, pero estoy muy contento Aleluya. pues ayer hermano antes de la bautista antes de antes de algo que antes de la me decía a mí no te bautistes, no te bautistes y tenía un miedo porque para mí la verdad es un dato muy importante para mí pero cuando fui al río y me dijeron, dice el tema no pasa por las aguas me entró, me entró un templo hermanos que no podía aguantarme porque algo me decía, no te bautistes, pero yo Gracias a nuestro Señor Jesucristo he aceptado a Jesús en mi corazón, apoyo hermano y estoy muy contento hermanos de seguir a Jesús hermanos gloria a Dios hermanos ¡Ale! nada más hermanos solo un saludo en el bendito nombre de Jesús ¡Ale! amén bueno yo también su saludo en el nombre de Jesús amén vosotros sabéis que soy bautizado dos veces pero el primer bautismo me bauticé por ilusión y en mí mientras me estaba partizando tenía una tristeza y tenía un miedo sobre mí. Pero ahora, hermanos, ayer tuve un día felizmente y en mi corazón tenía una alegría y mi corazón estaba puro. No, ya, no. ¡Eh, ¡Felicidad! Eh. Primero tenía miedo comprometida con Dios, pero no estaba segura. Pues bien, yo también su saludo en nombre del Señor Jesucristo. ¡Ale! Y hermanas, yo no sabía lo que era un bautismo, pero no sé porque tengo una alegría un grande que me corta del corazón. ¡Ale! Por mí, también por mi compañero y mis hijos, Amén. Queremos que seguir a Jesús como Padre y Salvador de nosotros. ¡Ale! Gracias porque me está temprando el cuerpo con un jugo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 Acepta de que de derecho te cansarás Pero no se puede decir eso porque Jesucristo, por antes menos de fiesta te llama a tu puerta, no sea tu nombre. ¿eh? Hermanos, ahora sabemos que ayer hacimos un acto muy precioso y muy bonito. Pero sabes, hermana, que, que pasar por agua era necesario de pasar, porque Jesucristo también pasó Jesús. seas Amén. Amén. Pero hermana, ahora sabemos que cuando Adán y Eva, el Hijo de Jesús, dijo el Señor, ahora sabéis, bien y hermana. Bueno, gloria a Dios. A Ayer, de verdad, que lo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 Contento porque el Señor Jesucristo nos ha recogido a toda su generación en sus brazos. Gracias Padre Dios por habernos por cogido. En el nombre de Dios, Padre Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Yo quería deciros, no, que no me va a ayer Sentí es que un mozo en mi alma muy grande. Gloria a Dios. Yo quería deciros que si no, me va a hice mal.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 vio algo que me vino con una gran responsabilidad y para mí vio la gloria del Señor que me se manifestó Amén. en ese momento eso por eso yo creo que Jesús solamente bueno, solamente, sino se le manifiesta más a los incrédulos en ese momento era un incrédulo de ese botín. no lo entendía entonces Jesús se manifestó y dice, diciéndome la verdad que, que el botismo del agua es necesario Amén. porque a partir del agua es cuando se deja uno ahí lo es pecado el nombre mío Dios que se dice que coma a renacer de nuevo y seguir la vida ya la nueva. ¡Amén! Que Dios te bendiga solamente de eso. ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios. ¡Amén! Yo no iba a salir, pero mi tiempo, mi cuerpo tiembla, porque me dice que salva. El Señor está en mi corazón. ¡Amén! Yo sentía un temor hermano, porque no pensaba que salga mi padre. Amén quisiera y me alegraría mucho que aunque solo fuera para adiós que supieran que era uno de los que se han sido porteados porque no por nada pero también los estoy ganando una cinta y fue muy bonito tenerlos de, de recuerdo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo también ayer estaba muy contenta junto a mis hermanos y mis hermanas. No? Estaba muy feliz y cuando mi padre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 ¡Yo! No.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 Soy así Adornados, buscar un fin.